esta jornada de intercambio eh, sobre políticas e iniciativas para la, la dinamización de los canales eh, cortos de comercialización. Eh, lo primero eh, que quiero hacer es agradecer vuestra participación y que hayáis venido a, a compartir eh, vuestras experiencias. Hoy vamos a tener una jornada en la que vamos a poder escuchar experiencias eh, de organizaciones tanto eh, de ámbito Tal como de, de fuera del Estado eh, español. Tenemos, contaremos con la participación de, de la Nap de Cuba, del Sindicato Labrego-Galego, de Enevizcaya. Eh, tenemos también acompañándonos en, en estas jornadas a CERAI. Eh, se conectará una compañera de, de COAG eh, de Canarias, también, para comentarnos eh, sus experiencias en este ámbito. Y también tenemos a los compañeros de ECOALDE y acompañándonos también a la organización PERLORTA, que es una organización, como sabéis, que tiene una incidencia política importante en nuestro territorio. Eh, para, para empezar eh, la jornada voy a presentaros a, a personas que eh, están apoyando todo este tipo de iniciativas que, desde las administraciones públicas y que pues van a venir un poco a… A inaugurar y a darle comienzo a, a esta jornada y a, a aportar también la parte de, de, su, de su administración. ¿no? En primer paso, quisiera darle. Eh, o sea, en, primer, en primera instancia, quisiera darle la bienvenida a Pere Climent, director del programa de cooperación y desarrollo del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, yo dirijo el Programa de Cooperación Internacional del Ayuntamiento y, en primer lugar, bueno, quería excusar la ausencia de mi concejala, Maite Ibáñez, que es la concejala de Cooperación al Desarrollo y migración, Pero también quería aprovechar la oportunidad que vengo en representación del Ayuntamiento y en representación del Programa de Cooperación al Desarrollo, pues para, para poner énfasis en dos cuestiones que que me parecen muy importantes y que tienen que ver con, con lo que hoy iniciamos, que es esta jornada de intercambio de, de experiencias. ¿no? La primera cuestión eh, tiene que ver con la, la visibilidad que tienen eh, las organizaciones que trabajan en los países del sur eh, y que trabajan en colaboración con las organizaciones de desarrollo valencianas, a las que financiamos las diferentes Administraciones, porque eh, son poco visibles y tienen poca participación en la política de cooperación municipal. Y esto es una cosa que se puso en evidencia cuando hicimos el, el diagnóstico de la Ayuda Oficial al Desarrollo Municipal, que se hizo en el año 2018, como paso previo a, a la elaboración del Plan Municipal de Cooperación Internacional, que, que está vigente en este momento. ¿no? Y ahí, entre otras cosas, eh, se señalaba como debilidad esta cuestión precisamente, ¿no? el, el que las contrapartes locales de nuestras organizaciones y que trabajan en el territorio y que impulsan proyectos de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de, de las comunidades tienen poca visibilidad aquí. ¿eh? Y esto era una cosa que nos preocupaba y que trasladamos al texto del plan municipal eh, como una línea de actuación estratégica. ¿no? También en el plan eh, se incorpora una línea de actuación importante que tiene que ver con esto y que, y que lo que quiere es fortalecer y promover eh, este intercambio de saberes entre organizaciones y colectivos del norte, es decir, de aquí y de, y de países donde eh, se realiza cooperación internacional. ¿Eh? Y eso conecta muy bien, ambas cosas conectan perfectamente con la jornada que hoy, que hoy vais a iniciar. Bueno, vamos a iniciar. Porque yo creo que este es un espacio que facilita ese encuentro entre organizaciones del norte y del sur, entre colectivos de, de ambos territorios, y que eh, va a, bueno, a permitir eh, ese intercambio de, de saberes y intercambio de, de experiencias, lo ¿no? que me parece fundamental, ¿no? Porque además la cooperación internacional se tiene que entender como una relación de, de horizontalidad ¿eh? entre, las, entre, la, entre las comunidades que participan en esta. Es una relación bidireccional y horizontal. ¿eh? Aquí nadie enseña a otro porque ni se ayuda al que es más pobre. ¿eh? Aquí hay una relación de. de de horizontalidad todos aprendemos en este proceso. ¿eh? Y precisamente eso es lo que creo que pretende esta jornada de hoy, ¿no? intercambiar experiencias y aprender unos de otros de, de las iniciativas y de las buenas prácticas que se hacen en ambos territorios. Así es que nada, espero que sea fructífera la jornada y aprendamos todos un poco más. Muchas gracias, Pere. En siguiente en in, intervención le vamos a dar la voz a Isabel García, diputada provincial, que, entre otras eh, cuestiones, está encargada de las escuelas de capacitación agraria. Hola, ¿se oye? Bu buenos días. Bueno, en primer lugar, pues eh, Mireya, Mercedes, que estás a, a mi Mercedes, como quieras, ¿no? como quieras. y, y Pere, eh, que estáis aquí a, a nuestro lado. Eh, y nos ha tocado inaugurar esta jornada. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, pues, eh, como diputada de Igualdad, y de las escuelas de Capataces, de Requena y de Catarroja, pues eh, en primer lugar quiero agradeceros la... La invitación que nos habéis hecho, nos habéis hecho y podemos representar a la Diputación de Valencia en esta jornada, que tiene un nombre larguísimo, jornadas, y lo he resumido, jornadas de intercambio de experiencias sobre venta directa y canales cortos de comercialización de productos agrarios, porque era increíble poder leerlo. Pero bueno, eh, el, la intención <ríe> estaba ahí. Eh, bueno, deciros eso. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a participar en este en este acto de inauguración. He de decir también que, en primer lugar, que eh, la organización que representa a Mireia, coordinadora campesina y COAG, pues bueno, pues con la Diputación venimos realizando, tenemos un convenio de colaboración y durante el curso…, el ejercicio pasado primero no lo, casi no se pudo realizar nada por, por problemas de la pandemia, pero eh, quiero aprovechar y decir y dar las gracias, pues, bueno, pues por vuestra participación y vuestro trabajo que, que estáis realizando y que es el proyecto denominado…, que presentasteis este año, eh, Cosechas Futuras y que entre, entre un montón de actividades que habéis realizado de formación, tanto de forma presencial como de forma online, una de ellas era, eh, era esta, sobre canales cortos de comercialización, y, bueno, pues eh, el objetivo eh, va dirigido en estas formaciones y va dirigido sobre todo al, al alumnado de las dos escuelas de, de, de capacitación agraria que tenemos en la provincia de Valencia. Y, y, de, y destacar también la, todas las actividades que habéis hecho y, sobre todo, yo quería destacar también el, las jornadas que se hicieron en Requena de las microbodegas, que es, han sido fueron un éxito y tuvieron una gran acogida. Y, y, bueno, eh, lo quería decir, y entre otras actividades que habéis hecho de edición de, de asociacionismo eh, agrario y de las guías de microbodegas y demás, bueno, pues lo quería reflejar y decir que, bueno, que la colaboración entre las Administraciones y las organizaciones, eh, pues son fundamentales y este es un ejemplo, ¿no? Y entonces, mantenemos la colaboración y el y, y para este ejercicio. Así que como habéis hecho buen trabajo, pues continuaremos. Eh, y en este sentido, bueno, eso es lo que quería comentar, pero también eh, por otra parte quería insistir también en la situación de pandemia en la que estamos atravesando. Llevamos ya dos, casi dos años va a ser, ¿no? Y nos ha cambiado prácticamente toda. Toda la vida, antes lo estábamos comentando, tipo de, de formación, de actividades, o sea, todo toda la, la, la, la nos ha transformado la vida a todos los, a todos los aspectos. Pero a nivel de, de lo que se sí ha quedado demostrado es que eh, el sector primario, la agricultura, la ganadería, es un sector fundamental, eh, es un sector estratégico para la sociedad valenciana, no solamente por la aportación de alimentos, sino que. Bueno, pues eh, está claro que vertebra el territorio, y eso lo sabemos, las zonas del interior, en las que tenemos un problema de, de cada vez de mayor despobla de despoblación, eh, crea empleo, fija la población, eh, conserva el medio ambiente y mitiga el cambio climático. Y, y esto se puede decir que no se compensa pues con, con los resultados que puedan tener. Eh, a nivel económico de las personas que viven de, del campo, las personas que…, las agricultoras y los agricultores ganaderos y ganaderas, bueno, todo el sector primario viven en una situación de crisis permanente que no va, vamos a entrar en esta…, ahora no toca, pero que hay que dar alternativas eh, sostenibles, y esta es una de las alternativas que…, que modelo alternativo de producción que pues que permite diversificar explotaciones eh, eh, pues ayudar a las, a las familias también para sacar el, el producto ah, en general y bueno yo quería insistir también sobre todo el tema de los precios que antes lo estábamos comentando los precios es el, el handicap siempre de de, de la agricultura y del sector primario. Y ahora, con la subida de los precios, los consumidores ven que suben los, sus precios al, al consumo, pero al sector primario no les llega. Eh, y eso, pues, a, a las personas que viven en este sector, pues, hay un mucho malestar en este sentido, ¿no? Eh, en, y, y ayer comentasteis que habíais estado en unas jornadas en una campaña de precios justos. Bien y nada decir que en este sentido las, todas las acciones que lo estado, que ha, habéis eh, recogido en toda la programación eh, van dirigidas precisamente a eso, a, a llevar a cabo una política, eh, unas prácticas sostenibles y la comercialización de proximidad es fundamental. Y durante estos dos días eh, habéis ayer estuvisteis sobre todo visitando, no, eh, visitando y propuestas propuestas de canales cortos y hoy pues, eh, lo dedicado, bueno, se va a dedicar a una mesa redonda. Con lo cual, eh, las experiencias que se van a tratar a nivel inter internacional, Cuba y otras experiencias a nivel estatal, pues, parece que van a, a ser muy, muy acogidas muy favorablemente, por eso, por el intercambio de experiencias que, que son fundamentales. Y, bueno, finalmente, pues, decir que estas jornadas, pues, parecen ser muy interesantes y necesarias. Y nada, daros la enhorabuena por esta organización y, y que vaya bien la jornada de intercambio y de aprendizaje, que a partir de cuando nosotros nos levantemos de aquí se iniciará. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Y, y gracias por tus palabras. Eh, a, por último, le vamos a dar la palabra a Mercedes Alabao, que es la alcaldesa de aquí de Castellaro Liberal y gracias a la cual podemos gozar de este espacio para realizar nuestra jornada de intercambio. Bueno, eh, buenos días a todas y a todos de nuevo. Y nada, yo agradeceros eh, a Pere de coordinación, a Isabel y a Mirella que comparten la mesa conmigo. Y bueno, agradeceros a todos el sacrificio de un domingo aquí para aprender y para compartir. Eh, encantada la, la privilegiada soy yo por poder cederos el espacio, por poder estar aquí y por poder… Eh, participar de los talleres y de las experiencias que nos contéis y que podamos aportar luego y dar difusión a, a los comentarios y a, y a todo lo que nos digáis. Agradecer a la Coordinadora Camperola del País Valencia y a la Fundación Mundubat por eh, la organización de, de, estas, de estas jornadas. Y yo ya no os digo nada más, a disfrutar de, de la mesa siguiente. Gracias por estar aquí.